Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Sacar a luz fuera del país. ¿Aló? ¿No? Tenemos a la niña. Si quieres volverla a ver con vida, vas a tener que desembolsar 3 millones de Bienvenido a Farándula TV. Si te gusta nuestro contenido, te invito a suscribirte, activar la campanita y comentar. Estás en Farándula TV. En el siguiente capítulo, Eus y León se ponen a discutir cuando se encuentran en la comisaría, pero Chubi interviene. ¿No quieres que ¿qué, qué? ¿Ah? ¿Qué me vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué me vas a hacer? Solo una mente criminal. Que... Pero hemos hecho esto por su bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Sacar a Luz fuera del país. Mientras que León y Alma Hermosa van a la comisaría y le dicen al oficial que estén pendientes de Eus, que es posiblemente el que le ha secuestrado a Luz. ¿Cómo justificar tanto valor? ¿Que hay padres o madres que secuestran a sus propios hijos por intereses personales? Sí. Tiene que seguir a Eus de Sousa. Su rastro tarde o temprano. Lo llevarán a donde está mi hija. De unas horas más tarde, llaman a Ciro y le piden una cierta cantidad de dinero para liberar a Lu. ¿Aló? Tenemos a la niña. Si quieres volverla a ver con vida, vas a tener que 3 millones. Ciro. De una semana de infarto en. ¡Luna! ¿Dónde está nuestra hija? ¡Ayúdame, por favor! Luz de Luna. Si te gusta nuestro contenido te invito a suscribirte, a activar la campanita y comentar.